Hola me de youtube, aquí está comentando un nuevo video de gameplay Esta vez un video de Warface. Pero antes de comenzar con el video Quiero decirles que muchísimas gracias por el apoyo que estoy recibiendo en los videos Y también quería mandarles un saludito a las personas que estuvieron jugando conmigo Que son Canon, Spen, Irma este, Y agradecerles por los 821 subs que tengo en este momento también te recomiendo que te quedes hasta el final porque este video está buenísimo. Este, bueno, semanas que sí, te este es bueno con video. I'm We've Just like the streetlights lit this town like time. Yeah.